Espero que les haya gustado este. Bueno, no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir ASMR de Bedwars. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó den like, suscríbanse. Y pues nada, tan solo les pedía eso. Y también me pueden ir a seguir a Twitter, que estoy activo por ahí. Bueno, no tan activo, pero estoy ahí activo subiendo cosas. Y bueno, me pueden ir a seguir a Twitter, los quiero y adiós.